Bueno, aquí estamos, estamos en un lugar muy especial, estamos en la raya con Portugal, en la provincia de Zamora, cortesía de nuestro amigo Álvaro y nuestro amigo Richie, y estamos con unos hermanos de, de Portugal, que antes a mí me gustaría decir que está muy bien esto de aprender lenguas extranjeras, como el inglés, el alemán, el francés, pero yo creo que lo primero que deberíamos valorar es lo que tenemos en esta península ibérica y haber aprendido en las escuelas, pues las lenguas que se hablan aquí, que hablamos nuestros hermanos de Cataluña, nuestros hermanos de Portugal, nuestros hermanos del País Vasco y tantos dialectos como existen en esta, insisto, rica península ibérica. Dicho esto, quiero decir, ben, iba a decirlo en portugués, pero ahora se me ha olvidado, era una palabra muy buena que es bienvenido en portugués, que es benvindo, benvindos, eh, muy obrigado por estar con nosotros y, y presento inmediatamente. Mirar, estaremos con una gente que siente la música de una forma natural, de una forma de raíz. Ellos no son de academia, ellos son músicos tradicionales. Nuestro amigo Ramiro, nuestro amigo Desi y nuestro amigo Felipe. También estamos con Jaime, que Jaime es zamorano, igual que Álvaro, igual que Richie. Y nos van a hablar de la música mirandesa, música que, insisto, como cuando hablaba de mi tierra con Extremadura y con Castilla-La Mancha, no hay un límite, no hay una frontera, hay una cultura que se comparte. Y vamos a hablar contigo primero, eh, Ramiro. Exprésate como tú quieras, porque estoy seguro que la gente que te está escuchando te va a entender perfectamente. Y si no, que hagan un pequeño esfuerzo, porque son lenguas hermanas, tanto el portugués como el castellano. ¿Cómo definirías tú la música de esta tierra, de tu tierra? Como yo lo voy a decir, sí. la música de mi tierra, o de miña tierra, en portugués, yo lo defino como la que yo he aprendido, aunque não tenho aprendido ainda muito, mas me gusta, gusta muito a música da minha terra, música portuguesa, e a música das terras de Miranda, que me parece a mim é original, e por isso gosto de vir aqui juntar-me com estes amigos também, daqui da, da, da raia, que também eles gostam da nossa música, assim eu aprendo com eles algumas músicas espanholas ou raianas e eles também podem aprender as músicas portuguesas, por eso estoy aquí junto con ellos aprender y tocamos por esas festas que hay por ahí por los povos y así yo defino la música de nuestra tierra, mirandesa. Tu tierra, Portugal, que igual Portugal. que, que la península Ibérica, lo que llamamos España, tiene diferentes también dialectos. Aquí habláis el mirandés, sí, que eh, no es un portugués al uso, es un dialecto, una lengua, Un ¿no? dialecto, sí, un dialecto. Una lengua, nos está diciendo Sí, es una lengua que también se aprende en la ciudad de Miranda se aprendes en la, en la escuela. Y está reconocida. Sí, está reconocida. Es la segunda lengua oficial portuguesa. ¡Magnífico! O sea, damos ahí nuestra enhorabuena a, a nuestros hermanos de Portugal que conservan, y, y además con, con orgullo, una lengua propia. Lengua que tiene mucho que ver luego con la manifestación folclórica, porque habrá muchas canciones que no se cantarán igual en, en portugués que en mirandés, ¿no? No, eh, son bastante diferentes. Y es que yo conozco aquí y ahora, que estão mais a residir aqui na, nas terras de Miranda, muitas das músicas são uh, cantadas em mirandês, porque era assim que os nossos pais e avós as cantavam quando andavam nas tarefas do campo, principalmente agora, que eram as tarefas da cegada, da ceifa, do trigo, que andavam todo o dia trabalhando e ao final da tarde ainda tinham tempo para, antes de chegar a casa, Cantarem as suas músicas e se a dançar antes de chegar a casa, bem cansados e tinham tempo para dançar e cantar. E lembro-me, ainda de quando era pequeno, que essa rapaziada, homens e mulheres, rapaziada. chegavam a cantarem e a dançar antes de chegar a casa para jantarem hoy eso ya no está mucho en la formación de las personas, pero nosotros, como somos más mais, uh, mais velos o más mayores, como dicen em España, aún tenemos la idea que isso se hacía por esta época, de las ceifas. Sabes, Ramiro, a mí hay un tipo de música y de danza de tu tierra que me encanta, que son los paloteos, pero vamos a hacer una cosa si os parece bien. ¿Por qué no nos vamos aquí al campito y nos tocáis un tema para que la gente cante y baile al son de esta zona de la raya de Zamora y de Portugal, esta zona mirandesa? ¿Os parece bien? Vamos a dejaros con el primer tema, disfrutar, vais a sentir la fuerza y el poder de, de una gaita muy especial y que está tomando la relevancia y el vigor que, que realmente merece, que es la gaita, en este caso, Sanabresa, si bien digo, ¿no?, y la gaita mirandesa. Y regresamos enseguida, aquí con toda esta tropa hispano-lusitana. Bueno, antes, eh, cuando estábamos con nuestros amigos, he dicho bienvenidos a decir bienvenidos de nuevo, aunque yo creo que el bien hallado soy yo por estar en esta tierra, este lujo de tierra. ¿Dónde estamos, Richi? ¿En qué zona de Zamora estamos? Bueno, pues estamos en Alcañices, que es un pueblo a unos 50 kilómetros de Zamora, y lo bonito de esta tierra es que está justo pegando con Portugal, y no solo eso, que compartimos pues, muchísimas cosas. Hay que dar entonces, y me gustaría que agradecer a, la, a, a las personas competentes que nos han cedido este espacio, por, la, por eso, por habernos cedido un espacio de poder reunirnos y poder compartir las músicas. Músicas que, que aun siendo hermanas, hay ciertas diferencias. Me hablaba de la gaita mirandesa, de la gaita sanabresa. Mm. ¿Por qué no sabes un poco de la gaita sanabresa? Mm, vale, puedo comentar la diferencia. Eh, vale. Nacieron de la misma madre. Eh, nunca hubo una frontera musical ni organológica de, de los dos tipos de gaita. Lo que sí se desarrolló diferente fueron las culturas de cada, de cada lugar. Pero lo que es en sí las gaitas, podría decirse que nacieron de la misma madre, eran similares y, y iban para allí y venían. Y luego los endemismos dependían de, de cómo estaban, de localizadas. Si un, un señor tocaba en un sitio, pues adquiría una forma diferente de tocar, igual pasaría en, con lo que pasa en Castilla, con lo que pasa en León, lo que pasa en todo el mundo. Oye, eh, Richie, ¿cómo defenderías toda la música milandesa? porque nuestro amigo Ramiro nos ha dicho más o menos lo que él siente como música tradicional, aunque ya lo vais a ver tranquilamente en otro programa que vamos a dedicar única y exclusivamente a nuestros amigos de Portugal, pero ahora estamos haciendo una, un programa, una apuesta en común entre Portugal y esta zona de, de Castilla y León que es Zamora. ¿Cómo definirías tú la música alistana o no? Eh, sí, alistana. Estamos en Alistana, Sanabresa, eh, Mirandesa, ¿qué, cuál es la diferencia? No lo no sé, eso es lo que a, tiene... Ahí está la pregunta, es, es... Yo no la veo. Es, es un, un tema muy, muy discutido, muy... siempre queremos poner fronteras cuando no, no las hay y nunca las ha habido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Sanabria, Aliste Miranda? Para mí ninguna, en cuanto a la gaita, en cuanto a cantar… Eh... Y además que hay, hay zonas dentro de lo que es la raya portuguesa española que, que, que han estado realmente más unidas, como es el caso, ¿no? porque vosotros estáis desde siglos y siglos y siglos acostumbradísimos a compartir, a venir, a ir, se me ocurre ahora esta costumbre, de estas mm, caminatas que tenéis últimamente, estos últimos años donde celebráis esa ayuda que recibimos en esta península ibérica, en este país de España, sobre todo en la posguerra, ¿no? cuando se pasó tanta hambre y nuestros amigos y hermanos de Portugal nos quitaron ese hambre, ¿no? sobre todo en esta zona. Claro, esta zona siempre fue muy, muy pobre, muy, la peor, de hecho, peor comunicada. Por eso... ¿A quién le interesaría que dos hermanos estuvieran de espaldas, como somos los castellanos, leoneses y portugueses, en vez de mirarnos de frente cuando estamos aquí al lado? ¿Por, claro. qué? ¿Por qué tenemos ese desconocimiento de, nuestro, de nuestras propias culturas? Es, no, no es eh, una mala forma de ser, es, yo creo que es el desconocimiento de... de nosotros no nacimos conociendo todo esto, cuando lo descubrimos dijimos, madre mía, si tenemos todo en común y nada nos separa, que queremos eh, verlo, conocerlo, trabajar de eso. Sabes, dicho, la gente no nos cree, pero ahora nos, vas a, nos tienen que creer seguros porque vais a tener la suerte de volver a escuchar no la actuación de un grupo folclórico ni de un grupo fol, no, no, la, van a compartir. Como amigos, un momento con vosotros de esa fusión, de esa unidad que hay, de esa no frontera entre culturas y entre hermanos. En este caso, en la zona aristana y en la zona mirandesa o detrás de los montes, que es una maravilla. Vamos a escuchar el segundo tema y regresamos enseguida. Yo te sigo todavía con el me tenéis que dejar que tocar la pandreta en un tema con vosotros, ¿eh? que yo quiero también formar parte de, de, de este momento, no solamente aquí sentado de la forma que lo estoy haciendo, sino de una forma también compartiendo mi, nuestra música, nuestro, nuestro ritmo, nuestra forma de manifestar un sentimiento y una emoción, porque realmente eso es la música, ¿no, Richie? Es expresar un sentimiento y una emoción y pa participar de él y hacer a los demás partícipes también oye y cómo podríamos ponernos en contacto con, con vosotros en este caso en la parte zamorana ahí tenéis a, un, a una página o donde poder seguir bueno, o... nosotros se nos pueden encontrar en facebook en mi página que se llama Richie lópez eh, en la suya es álvaro romero y jaime y... jaime el, el más chiquitito aquí el que tenemos que es el más pequeñín de todos que le pasa mismo que a Felipe, que son los más grandes en el fondo. Y nuestro amigo Desi también, yo me gustaría preguntarte, Desi, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros para que la gente que nos está mirando y que quiera saber más de esta parte de la música tradicional en, en la parte portuguesa, ¿tenéis alguna página, algo donde...? Bueno, eh, nosotros tenemos eh, un contacto que es eh, nuestro mail de, del grupo, que eh, lo, si lo puedo dar, claro que es eh, Arte Gaitas, eh, que se escribe sin sin la E, a seguir a la T, artgaitas.com. y por ese medio nos pueden contactar y, y, todo, y está, estará todo decidido. Muchas gracias. Y qué envidia no poder hablar el portugués como falas tú el castellano. A ver si podemos aprender un poco más también de vosotros y podernos comunicar. Bueno, pues os puedo decir que nosotros el castellano lo aprendemos casi por necesidad, pero si queréis aprender el portugués os sí. lo enseñamos con todo el gusto. Sin problema. ¡Muito, mucho, obrigado! Además, obrigado se come más. fenomenal en Portugal. Yo tengo muchas ganas de ir. que Quiero ir porque hacen un bacalao de mil formas diferentes. Bueno, Ese no es el caso. Hemos venido a escuchar y a bailar y a sentir la música tradicional de esta zona mágica. Este es el primer programa. Vamos a profundizar un poquitín más en otro programa con ellos y también con nuestros amigos de la zona Zamorana. Pero ahora os dejamos con un último tema de, esta, de este momento que va a ser mágico, único y especial, porque no se va a poder repetir, a no ser que vengáis aquí a una fiesta donde ellos se junten con más gente y podáis disfrutarlo en vivo, cosa que os animo a que hagáis. Veniros aquí a las fiestas, llamar a los ayuntamientos de Alcañices, por supuesto, y de la zona portuguesa de Miranda. Y aquí estamos, aquí estamos deseando, como decía nuestro amigo Desi, poder compartir y podernos unir un poco más estos dos hermanos que somos Portugal y Castilla y León. The on,